Manguera en esta hora les voy a enseñar vamos a mostrar cómo instalar el Horizon para Xbox 360 no el juego es, me hago referencia a la aplicación debido a que es muy complicado muy complicado encontrar una que funcione correctamente entonces he decidido compartir esta con ustedes entonces una vez le encline el link les dejaré en la descripción del video eh, se les va a ir directamente a la nube de google y allí eh, dan clic en descargar o simplemente dan clic en el archivo que les aparece allí y eh, se les comenzará a descargar el archivo una vez se les descarguen van a dar clic derecho sobre el archivo extraer aquí y cuando les quede así como está aquí vamos a dar doble clic luego clic en instalar luego clic en sí luego damos clic en Launch y eso es todo, ha quedado instalado el Horizon eh, cuando se esté ejecutando, cuando lo vayan a ejecutar no le den clic en Sí, den clic en No luego damos clic en OK y aquí ya me detectó la USB que tengo conectada en el computador y eso es todo. Si tienen alguna consulta me la pueden hacer ahí en la descripción del vídeo y yo les estaré respondiendo. No olviden de suscribirse. Chao.